Bueno, cuando yo no pude ver la red de presa del gobernador, donde él supuestamente se dio algunas obras, pero no sé a cuál se dio, porque aquí en lo que concierne a San Francisco Macorís. Se está haciendo pocas cosas, pues no decir nada. Aquí han, se han asumido muchos compromisos, que no se han cumplido ni uno. Entonces no entendemos eh, cuáles son las obras que se refiere, porque cada vez que hay un encuentro con el gobernador es lo que dice que... que en los próximos días iniciarán tal cuales cuáles obras, pero como que nosotros no sabemos que se inician ninguna de las obras. En lo que concierne a estos sectores donde estamos ubicados, en los espinos, aquí está todo paralizado. A excepción del ayuntamiento que inició ahora hace unos 300 metros de hacer y con tenis, que lo inició hace una semana. Es lo único, pero en lo demás no se está haciendo nada. El problema del agua sigue latente. Una gran parte de las calles son una polvorera o sea que no se está haciendo nada en estos sectores señor gobernador y cuáles son esas obras que el señor presidente ha hecho aquí en San Francisco de Macorís pero señor gobernador usted está anunciando ahí que la carretera y puente de Mata Larga pero pueblo de San Francisco de Macorís y ustedes no vieron el pasado miércoles un piquete de marcha que hicieron Mata Larga, Aslor, Estanzuela, Guisa, Honduras y se van a sumar otras eh, comunidades por la falta de obras que el señor presidente aquí no realiza. ¿Cómo usted dice que entregando y que la carretera matalaga terminada? Que dice que los rieles abajo. Señores, vayan a ver los rieles abajo. Ellos le pasaron un creda, le echaron un poco de material de ese gris, pero en una parte nada más de la planta de tratamiento para acá, y ahí para allá, vayan a ver lo que hay ahí. Pero es material que le echaron, no asfaltaron. Pero qué carretera de Villatapia que él dice que terminaron. ¡Qué carretera! Pero también él anuncia que terminaron la carretera de Tabalero. Pero, señor Gobernador, ¿usted sabe que se está derrumbando? Que eso lo hicieron con vicio de construcción, igual que la de Guineal. ¡Ay, pero que dieron 8 millones para siembra y arroz! ¡Oh, señor Gobernador, y eso es obra! ¿Y qué son 8 millones para un presidente de la República, para un trabajo de aquí, de la provincia, de la provincia Duarte? ¿Y que Carlos es Chiripo y si hay carretera? Y el día de ayer estuvimos en Santo Domingo, en la OISOE, pero no invitada por las autoridades de aquí, no. Invitados nosotros La coordinación del movimiento popular Por el ministro De la OISOE El señor Francisco Pagán Ingeniero Que le agradecemos La distinción Porque el señor gobernador dice Que él aquí no trae ministros nacionales Pues nosotros Nos reunimos Con los ministros nacionales Sin que él tenga interferencia en eso ahí estuvimos ya donde se taparon los sobres y las compañías licitadoras anuncian la cantidad de dinero que se va a llevar la construcción del hospital son miles de millones que ahí se anuncian serán según información que tenemos acabada no por parte de ellos sino la que trajimos de allá. Son siete compañías que van a construir el hospital. Ya en diez día días se va a decir cuáles fueron esas compañías que ganaron, porque primero eran cuarenta y pico, quedaron en veinte y pico. Ahora van a sacar siete, que son las que van a construir el hospital. Esto tiene una base de requisitos, pero sí consideramos que el hospital es un hecho. Esa es la obra que ahora se ha anunciado.